En común pueden en marea. Tiene la palabra el senador Comorera. Gracias, presidente. Buena tarda, buenas tardes. Eh, el proyecto de ley tiene su antecedente y justificación en la Directiva de la Unión Europea 2016-943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información. Empresarial no divulgados, secretos comerciales, contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Otra vez, pues, eh, llegamos tarde en la transposición de, de directivas, como ya, ya lo han resaltado prácticamente todos los eh, portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Pues esta. Esta transposición, muchas gracias, tendría que haber estado traspuesta el pasado 9 de junio y de ahí que tengamos que tramitarla ahora a prisa y corriendo, con carácter urgente, tanto en el Congreso como en el Senado, impidiendo una reflexión serena, que es lo que tocaría en cualquier actividad legislativa, y sin poder tocar ni una coma de la ley que recibimos para que la misma se apruebe, ya, ya sea ya que no sea, que nos caiga una multa de la Unión Europea, pues ya tenemos abierto un procedimiento de infracción. Señorías, así no se hacen las cosas, porque además va en perjuicio de nuestro propio trabajo. Pues A veces, cosas que podrían mejorarse, rectificarse o aclararse de las leyes que nos llegan en el Congreso y tenemos que desistir en aras a esa urgencia provocada porque el Gobierno de turno, en este caso el del Partido Popular, no hizo los deberes cuando tocaba. Bueno, El objetivo de la directiva era el de armonizar la legislación de los Estados miembros con la finalidad de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales. La materia objeto de aprobación está sujeta a la interpretación autónoma y uniforme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es de carácter imperativo para los Estados miembros, siendo, por tanto, su transposición ineludible. El contexto legislativo de protección de los llamados secretos empresariales se encuentra a día de hoy fragmentado en diversas normas que, aun cuando permiten una razonable protección por vía civil, por ejemplo mediante la ley de competencia desleal o la ley de patentes, no constituyen una regulación acabada, sino una legislación dispersa o fragmentada. Pues Al igual que las patentes, por ejemplo, tienen mecanismos de protección claros sobre lo que conocemos como el know-how, es decir, toda aquella información valiosa que una empresa o un particular va generando a medida que avanza una investigación, no existía hasta ahora una protección clara. Con esta norma… Además, se homogeniza en todo el territorio comunitario cuestiones como la definición de lo que debe ser considerado secreto empresarial, que actualmente no existe en nuestra normativa, excluyendo expresamente aquellos casos en los que, por ejemplo, los y las trabajadoras hayan hecho uso de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional. Contempla la violación del secreto en relación con la obtención de mercancías ilícitas, la utilización de este secreto y, además, regula una responsabilidad de carácter objetivo de determinados supuestos de comercio de productos y servicios que vulneren el secreto empresarial. Respecto a las enmiendas presentadas, y, aunque podríamos eh, llegar a discutir la, la posibilidad de incorporar alguna, entendemos que por esa urgencia y esa necesidad de que de que la ley se apruebe cuanto antes para evitar cualquier sanción, eh, nuestro, grupo, nuestro grupo parlamentario se va a abstener respecto a las mismas. En definitiva, siendo una norma de obligada transposición por exigencias comunitarias que viene a contemplar y a unar la legislación que actualmente se encontraba dispersa en diferentes normas y que viene, entendemos, a reforzar la seguridad jurídica, nuestro grupo parlamentario va a votar favorable a la misma, igual que hizo en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias señor Por el Grupo Parlamentario Socialista y